les quiero hablar de una pregunta súper común que me ha llegado en los comentarios que es cómo exporto mi información que está en el tablero a un archivo de excel comienzo por decirles que trello no tiene una funcionalidad nativa para exportar toda su información a excel sin embargo nos da dos alternativas la primera como nos dice acá, es exportar a formato JSON, que se usa en lenguajes como Python y también hay otros programas lectores de este formato. Es un formato más orientado hacia la programación. Y tenemos la opción de exportar en coma separated files, que Pueden ser leídos por Excel. Sin embargo, como muchos de ustedes sabrán, el formato de los archivos CSV no es tan amigable como el formato de Excel. Pero todo tiene una solución. La solución está en las extensiones de Google. Si ponemos en nuestro navegador Chrome extensions, nos va a llevar a la web store o a la tienda de Chrome. Y ahí vamos a poder buscar, utilizando Trello Excel, alguna de las extensiones del navegador que nos va a permitir exportar directamente a un archivo Excel. Chrome nos presenta tres opciones. Ya yo tengo instalada Export for Trello, pero pueden probar también Trello Export Excel Suite. Esta es gratuita y funciona súper bien. Así que lo que tienen es que yo voy a añadir esta para mostrarles cómo es. Añadir a Chrome extension y ya está añadido acá una vez que estén en su tablero de trello van a ir a mostrar menú y allí le van a dar a estos tres puntitos que te dan más opciones luego vamos a imprimir y exportar y verán que aquí aparece una nueva opción que no estaba antes que es export excel le damos clic allí e inmediatamente esto nos va a crear un archivo de Excel. A mí me va a abrir en, eh, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama el de, el de Mac? Que no lo uso nunca, como verán. Ya aquí, ajá. Numbers. Perdóname, Steve, perdóname. Ok, vamos a view my spreadsheets. Ok, no problem. Y aquí está abriendo mi archivo de Excel con todas mis columnas acá ok fíjense que van a la mujer cronopio y aquí voy a tener todas mis opciones como verán este exportar de trello no da un formato súper amigable así que vamos a tener que trabajar sin embargo nos da la base para tener toda la data que necesitamos para sacar reportes en excel hacer tablas de pivote, etcétera. Vamos a probar la segunda opción que instalamos. De nuevo vamos a imprimir y exportar y aquí como verán nos sale una nueva opción que es Export Excel Suite, que es la nueva extensión de Chrome que yo agregué. Aquí me dice que si quiero exportar todo el tablero, si necesito más opciones, entonces me van a cobrar seguramente una mensualidad como todos, pero... Fíjense que podemos hacer across multiple boards, export attachments, es decir, da como para más. Pero vamos a ver cómo es esa exportada inicial. Ok, me gusta mucho más el formato que le da esto. Así que recomendadísimo, de verdad, el formato hace la diferencia y eso que esto no es Excel, esto es Numbers. Vamos a ver cuál es el precio de esto. Ok, free sign up. Vamos a ver el pricing. ¡Wow! Es bastante caro. Pero si necesitan hacer reportes siempre en Excel, hay muchas formas de hacerlo sin esto. Ya vemos que ya la mejora del formato es enorme. Y pues si necesitan más cosas, aquí tienen los precios anuales. Vamos a ver qué trae. Bueno, sí. Miren, y se integra también con Asana y otros programas de manejo de proyectos. Así que bueno, por ahora esto sería todo en cuanto a cómo exportar mi tablero a un archivo Excel.